Bienvenidos, eh, vamos a arrancar, voy a compartirles la pantalla como para que no sea un talking head permanente y podamos ver algunas imágenes también. Eh, lo que sí les anticipo que si hay algunos ejemplos sonoros les voy a pedir que les voy a pasar los links y si ustedes son tan amables los reproducen en sus compus porque a esta hora realmente es muy complicado, vamos a pasarla mal viendo cómo dropea un video o un, o un audio. Eh, acá estamos. Ok. En fin, bueno, como sabrán, esta es la antesala al, a la nueva comisión, a la segunda comisión, <risa> le podemos decir, de materiales sonoros, sonoros no solo en esta dimensión, que es el nombre que, que le dimos con Plasco al taller que, que tuvo su primera edición eh, hace cuatro meses, pero que les juro que parece que hubiesen sido hace cuatro años atrás. O sea, como el nivel de intensidad que tiene esta, este encierro, creo que no, sé, no hace falta que, que, que me explaye sobre eso. Eh, en fin, eh, más allá del nombre del taller, decidimos darle a esta charla el nombre de formas de soñar, sonar y hacer sonar, eh, jugando un poco con este juego de palabras, ¿no? Eh, lo primero que, que quisiera eh, como hacer pie en es eh, nada, tal vez soñar respecto a sonar y a, y a sonar dos veces, a sonar uno mismo y hacer sonar a cualquier otro material, parece un poco descolgado, pero tiene que ver en principio con eh, un pequeño librito que, que estuve, tuve la suerte de caer hace poquito que se llama Ludic Dreaming, es interesante porque juega con esta idea de... Siempre se habla de los sueños lúcidos, lucid dreaming, y este es como que hace un pequeño jueguito ahí, hablando de que el sueño puede ser un juego, ¿no? Y este, este librito es como de varios ensayos, me parece, me parece muy interesante, sobre todo que no tiene un único autor, sino que está firmado por un colectivo, que se hacen llamar The Culture entonces hay cuatro personas que, que pertenecen, declaran pertenecer a ese colectivo, pero sin embargo los ensayos son firmados por el colectivo, no, no hay firma individual en ninguno de los ensayos, y de alguna manera me parece que se relaciona con la propuesta que les, que les vengo a hacer, porque ya, va, obviamente que nuestro taller va a contar con una suma de individualidades, y contó en su primera edición con una suma de individualidades, pero siempre fue muy interesante y muy importante eh, la construcción colectiva dentro de... ...de este taller. Se, se, se, se busca que no haya una verticalidad, sino como algo más horizontal, en donde todos vamos construyendo a partir de, bueno, obviamente, determinadas eh, bajadas teóricas y bajadas prácticas que yo les voy a ir eh, sobre las cuales lo voy a ir ando, digamos. Eh, respecto al sueño, hay un pasaje muy interesante de este libro, en el cual se habla de, de este dispositivo que están viendo en pantalla... Eh, se llama Aurora, y es un dispositivo que salió hace poco tiempo, era un año más o menos, que lo que hace es, eh, de alguna manera, como, a ver, como educar nuestra manera de soñar. Es un poco sospechoso en un, en un primer momento, la verdad es que yo no lo utilicé y lejos estoy de poder utilizarlo, pero me parece interesante la idea de, de un dispositivo que, que pueda como, como meterse en esa situación. Eh, fíjense, por ejemplo, este, este, esta... Este texto en violeta que ven en pantalla es, es una traducción de un pasaje del libro que dice El dispositivo reconoce el momento en el que los sueños están ocurriendo porque mide e interpreta, armonizando con las frecuencias resonantes de la mente dormida. Hay también en YouTube algunos, eh, algunas reviews de usuarios, en realidad de un usuario, que va contándonos también qué es lo que pasa con, al utilizarlo, ¿no? Eh, superficialmente funciona con una luz pulsada azul que lo que va haciendo es como dándonos como diferentes eh, estímulos mínimos, eh, en este caso visuales, que permiten como re reeducar nuestra manera de soñar, eso es lo que dice, a mí realmente me causa bastante sospechas, me da curiosidad, pero a la vez me da como cierta distancia como que un dispositivo se pueda llegar a meter en mis sueños directamente, digo, o sea, vivo con dispositivos, ahora estoy dando una clase en un dispositivo, eh, todo el tiempo estoy viendo mensajes comunicándome por un dispositivo, me parece como que ya, que en mi sueño, al menos de manera explícita, hay un dispositivo también, me parece un poco mínimamente violento, al menos. La cuestión es que eh, una de las participantes de nuestro último taller, eh, llamada Aldana Danavit, es una una chica, una artista multimedia, gestora independiente y música, eh, fundadora y coordinadora de Mujer Beat, es un, muy interesante su perfil, eh, fue una de las becarias de nuestro taller del, de la edición del invierno, le podríamos decir, y eh, lo que ocurrió es que hacia el final de, la, de, este, de esta primera experiencia ella produjo un texto que dio en llamar el sueño acusmático. Nosotros durante el taller nunca hablamos de sueños, eh, sin embargo, me pareció que en esta nueva edición se podía como incluir algo que tuviera que ver con eso. Y lo interesante de, del texto de Aldana es que conecta la dimensión acusmática. Eh, no sé si alguien en la sala tiene idea de lo que es el acusmatismo y quiere como darme una mano con eso, o si no, yo les puedo contar. Ok, bueno, siéntanse libres de interrumpir abrir el micrófono y decir lo que necesiten decir, esa es la idea de esta presentación. Entonces ella lo que dice, ella habla concretamente de una fase del sueño que es justo lo inmediatamente eh, anterior a, a, a conciliar el sueño, digamos, y es REM, Rapid Eye Movement, es como el momento en el que los ojos se mueven con rapidez, y ella lo que dice es que en este momento de, de mucha lucidez, y a la vez del momento en el que la lucidez está empezando a deteriorar para sumergirse en el sueño, cualquier estímulo que tengamos, incluido un estímulo sonoro, puede modificar lo que, lo que vayamos a soñar. Muy al contrario de, del, del dispositivo del que hablé al principio, eh, simplemente lo, lo que se propone Aldana es que un sonido acusmático, que es el sonido en el cual la fuente no me interesa, sino que me interesa solamente la materialidad del sonido, más allá de cuál sea su fuente. Quiero decir, por ejemplo, si yo estoy en este estado de estar por empezar a dormir y empezar a soñar, pasa un colectivo muy fuerte por la puerta de mi casa, a mí realmente, más allá de que en el sonido en sí del colectivo esté toda la historia de ese colectivo, la historia de un motor deteriorado en Latinoamérica que suena con mucha fuerza a través de, de, de un... De, de, de, de una calle que da a mi edificio, por ejemplo, si es que vivo en un edificio, lo que me va a importar o lo que me va a afectar, que eso es muy importante en el mundo del sonido, la afección, más allá del afecto eh, humano, digamos, que uno puede tener, sino un afecto físico. El afecto es ese momento en el cual un material, ya sea sonoro, ya sea eh, tangible, eh, de cualquier tipo, digamos, eh, cuando me afecta, yo no puedo pensar antes de que esa situación me afecte. O sea, está la afección antes de que yo pueda pensar en qué es lo que me está afectando. Eh, lo que está ocurriendo, lo, lo, lo, lo que se propone Aldana es indagar en eso, en esa cuestión en la cual un sonido que no forma parte de mi sueño genera un estímulo dentro del sueño. Entonces lo que dice, entonces hasta acá se puede notar que el sonido no solo tiene poder sobre nuestra memoria y recuerdos, sino que también posee un grado de acusmatismo, es decir, esta cuestión de que no interesa cuál es la fuente, sino de cómo nos afecta, permitiéndonos dar nuevas formas sonoras a aquello que no se ve y se introduce en nuestro inconsciente. A estos dos procesos juntos de creación de formas y de recuerdos lo llamo el sueño acusmático. Ok, los invito igual a leer el resto del texto, pero este comienzo me pareció más que sugerente y me pareció interesante que haya sido generado por el taller, por la primera edición del taller, cuando el taller nunca habló explícitamente de la idea de un sueño. Y me pareció interesante y sugestivo, más que sugestivo para esta segunda edición, que ella eh, recuperara esta idea del sueño relacionada con, con el universo sonoro. No solo el de dentro del sueño, sino cómo se relacionan esos universos sonoros del mundo exterior. Respecto a mi producción eh, personal, eh, como artista sonoro y también como diseñador, eh, tengo como un approach eh, que tiene que ver con que cuando tengo trabajos por encargo, como por ejemplo el que, el, que, el que vio Chris en Bogotá, en los cuales me convoca algún artista o alguna institución para que yo realice algún trabajo relacionado con el sonido, suelo pensarme más como diseñador, como pienso que en esa acción siempre hay algo más relacionado con la comunicación, que cuando me muevo en el mundo del arte, siento que es un poco más eh, libre de alguna manera, o sea, como que hay uno funciona más en función de lo que quiere expresar, y no tanto de lo que quiere comunicar, digamos. Eh, en ese sentido me parece interesante que creo que todos como productores hoy en día ya no nos paramos únicamente en un solo lugar de producción, digo... Eh, hay un teórico llamado John Maeda que hace este esto que él da en llamar Bermuda el cuadrilátero de las Bermudas, de alguna manera, como ionizando con esta idea del triángulo de las Bermudas, que recordemos ese, ese lugar geográfico en el cual desaparecían aviones y desaparecían una serie de objetos que pasaban por el lugar misteriosamente, él habla de como que de alguna manera este cuadrilátero de las Bermudas, de las Bermudas lo que hace es como eh, de alguna manera deshacer los límites entre ciertas disciplinas. Entonces él, como ven acá, lo que hace es marcar una diferencia entre arte, ciencia, ingeniería y diseño, pero a la vez pone diferentes disciplinas, que después si quieren pueden indagar por dentro, que generan como momentos de hibridez entre las diferentes disciplinas. Y hace también el mismo, un comentario más que sugestivo. Primero, diferencia el arte, de la ciencia, el diseño y la ingeniería, de alguna manera, por sus utilidades inmediatas o por las que, por las que primero asociamos con, con la disciplina, dice que el arte es para expresarse, la ciencia es para explorar, el diseño es para comunicar y la ingeniería es para inventar. Sin embargo, lo que dice es que cualquier sistema que, se, que observe con el escrutinio más estricto, es decir, cualquier sistema que se meta en profundidad en su elemento de análisis o de trabajo, revela el carácter distintivo de los elementos. Pero cuando te alejas de las divisiones ves que todo es lo mismo, arte, diseño, ciencia, ingeniería. Todas son actividades maravillosas en las que nosotros, los humanos que tenemos el privilegio de tener un techo sobre nuestras cabezas y un estómago lleno, nos podemos involucrar con pasión y esperanza. Es bastante crítico de, de estas disciplinas. Sin embargo, son las disciplinas en las que estamos interesados y me parece bueno poder pensarlas como que se pueden trazar como diferentes brazos entre ellas, eh, que van generando como rizomas, ¿no? Como esta idea de que no es la forma de una raíz, sino diferentes redes que se van tejiendo entre las disciplinas. Respecto a eso también me parece interesante, desde ya siendo al mundo más sonoro, digo, que eh, más híbrido de alguna manera, porque no estoy hablando de música, sino de, de, de la forma en la que nos acercamos al sonido. Eh, hay un comentario que yo uso para abrir eh, mi tesis, eh, que es del escritor eh, francés Georges Perec, de un ensayo del que se llama Lo Infraordinario, que bueno, acá dice 2008 porque la traducción es 2008, pero es muy anterior, eh, y dice lo siguiente, lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo extraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Acá hay un graffiti que le contesta rápidamente, es una, una foto que, que me pasó un amigo de acá muy cerca, del barrio de Once, donde yo vivo, y dice, multa a la bocina desmedida. O sea, claramente hay alguien acá quejándose de, de, de cómo su espacio urbano, sonoro, está, está siendo utilizado más allá de de su deseo, digamos y en ese caso me parece que contesta como a la cita porque eh, está diciendo, bueno, si sí, yo lo recupero de esta forma, me quejo de que me moleste digamos. pero más allá de eso hay muchos sonidos que más allá de molestarnos pueden pasar como desapercibidos que, que, o sea, pasan desapercibidos de una manera consciente pero en realidad generan un estímulo en nosotros que tal vez no podemos recuperar de manera inmediata eh, son sonidos que se presentan acusmáticamente sin, sin que nosotros pensemos concretamente en la fuente, excepto que sean muy claros, como por ejemplo el perro que se acaba de escuchar en algunos de los micrófonos de ustedes, que es claramente un perro y yo lo asocio muy rápidamente, pero hay veces muchos sonidos que en estados de, de, de no estar prestando atención concretamente, más allá de los sonidos de una voz, por ejemplo mi voz hablando en este momento, que tiene como un sentido... Eh, directo, porque uno lo asocia directamente con la palabra y con la comunicación y con alguien tratando de enunciar algo, eh, hay algo de esos sonidos que están constantemente ocurriendo en nuestros paisajes sonoros habituales, que no, no estarían siendo recuperados, digamos, o sea, no, no tienen un, una ganancia inmediata, digamos. En función de eso les quería contar acerca de un proyecto que, que fue parte de mi, de mi recorrido en un máster que, que terminé hace un par de años, eh, que se llamaba Conocimiento, Sonido y Materia. Es un proyecto interdisciplinario que llevamos adelante con una arquitecta llamada Carolina García, que ahora está residiendo en Berlín, lo mismo un diseñador industrial llamado Facundo Gutiérrez, que está residiendo ahí también, y eh, yo estaba en la parte del diseño sonoro, ¿sí? Sí. Eh, el punto de partida de nuestro proyecto fue fusionar no solo nuestros antecedentes en términos de disciplinas, sino principalmente nuestras áreas de interés. Eh, acá estaba bien marcada la idea de que a pesar de que uno se para en una disciplina, siempre el área de interés personal va mucho más allá de la disciplina que uno lleva adelante. Comenzamos a pensar en el tipo de contextos en los que se transmite el conocimiento, tales como conferencias, seminarios, y cambiamos el enfoque, teniendo en cuenta el punto de vista tradicional de la arquitectura y el sonido relacionados con la acústica del espacio. Tomamos como punto de partida los aspectos más ambiguos de, la, de las conversaciones, que sin embargo tienen un gran impacto en el interés de la audiencia. Comenzamos a pensar si podría ser posible representar el efecto de la voz y el sonido y el ruido en general, en una estructura material que se adapte dinámicamente a la situación y la refleje de una manera más o menos ambigua permitiendo que los involucrados interactúen y quizás aprendan de ello. De esa manera, nuestro objetivo principal era experimentar con el sonido y la forma en que podría impactar en diferentes configuraciones de materiales de acuerdo con los gestos de la voz en contextos de conferencias educativas. Eh, ahí lo que habíamos eh, proyectado era una especie de... Vamos a ver si lo encuentro acá, les voy a pasar el link para que lo vean ustedes. Eh, sí, acá, les voy a pasar en el chat el link para que puedan ver. Era una especie de contexto en el cual, a través de, de determinadas frecuencias sonoras, hacíamos mover eh, unas especies de esculturas de papel diseñadas por la arquitecta. Yo lo único que me ocupé fue de armar el patch, es decir, la manera de que ese sonido hiciera mover específicamente esos, esas esculturas, eh, nada, lo tienen acá para verlo, si quieren pueden entrar y verlos en sus compus y volvemos a... es muy corto, dura un minuto. Ok, bueno, lo he por sentado que tal vez ya lo hayan visto los que estaban interesados en verlo. Eh, bueno, no sé si alguien lo pudo ver y quiere hacer algún comentario o decirme qué, qué le parece. ¿Esas escrituras son, son en papel? Sí, sí, son en papel, exactamente. ¿Quién habla? Leonardo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, si son estructuras hechas en papel, los cortes estaban diseñados por esta arquitecta Carolina en función de algunas frecuencias que eran más bien bajas, digamos, o sea, como bien graves, que hacían como, que son los sonidos más físicos, ¿no? Los, los, los que hacen, viste que cuando vos sentís un bajo siempre entra por el cuerpo, además de, de entrar por los oídos, y era como de alguna manera probar diferentes formas que pudieran activarse a través de, de, de este tipo de sonidos. Me pareció muy interesante. Había visto en una ocasión claro. una obra que hacían algo parecido, pero en lugar de usar papel usaban agua para ver. Ah, era. ok. Y claro, es un poco, un poco más complejo en ese caso. Sí, lo resolvieron bastante fácil porque era como un parlante grande debajo. ¿sabes? Claro. Eh, y, y habían puesto como una especie de. Tela, bueno, tela no, una lona arriba y agua. Mm. Y, bueno, y ahí ya interesante. veía el efecto de ondas que, que generaba. Eso me parece Bonísimo. muy importante ver el sonido. Tal Entonces, cual. El tipo de obra. Sí. Ahí no sé si está Laura Mema. Ella tiene una obra muy relacionada con esto. Eh, por ahí está en otro lugar. Pero bueno, nada. En fin. Mm. Eso es... Eh, uno de los trabajos que, que de alguna manera recorto y que, que se pueden relacionar de alguna manera, no explícitamente con lo que hacemos en el taller, pero sí con la manera de, de mirar el, el, el fenómeno sonoro, digo escapándonos de eh, la notación musical y de cuestiones más eh, tradicional, aca tradicionalmente académicas relacionadas con el sonido, digamos. Eh, otro elemento que estuvo apareciendo en los últimos años en algunas obras que estuve realizando, es este elemento, que es un micrófono piezoeléctrico. os cuento que un micrófono piezoeléctrico lo que hace es eh, capturar el, la onda sonora, digamos, eh, o sea, el sonido, la onda sonora, lo, lo, que, lo que genera mover las partículas de aire que a su vez llegan a mi oído, eh, pero lo que hace un micrófono piezoeléctrico, al contrario de un micrófono como el que está tomando ahora mi voz y como el que podría tomar la voz de ustedes si quisieran hacer algún comentario en algún momento. Eh, esos micrófonos claramente toman nuestras ondas sonoras del aire. Es decir, tienen un sistema de funcionamiento que hacen que esas ondas sonoras salgan de donde están emitiéndose de su fuente, pasen por el aire y sean recibidas por el micrófono. Obviamente, siempre y cuando el micrófono esté dentro del rango que puede captarlas. ¿no? Obviamente, si el micrófono está en la otra cuadra, raramente capte mi voz. Eh, a diferencia de estos micrófonos que acabo de describir, los más tradicionales, digamos, los que estamos acostumbrados a usar todo el tiempo, los micrófonos piezoeléctricos tienen un sistema de funcionamiento muy distinto, lo que hacen es trabajar por contacto, por eso también algunas veces pueden haber escuchado hablar de micrófonos de contacto. Son micrófonos que lo que hacen es captar eh, las ondas sonoras, pero a través del de material mismo, es decir, solo van a captar el material si están en contacto con ese material, pero nunca lo van a captar como estamos escuchando nosotros una voz, por ejemplo, ahora si nosotros colocamos un micrófono piezoeléctrico eléctrico en nuestra garganta y hablamos, lo que registremos en la grabación o en la escucha del, de la resultante de, de esa captación sonora del micrófono, no se va a parecer mucho a la voz, sino que va a tener más que ver con los elementos que hacen que mi voz funcione, digamos, o sea, porque se lo que captan es a través del contacto. En fin, con esos micrófonos estuve trabajando... Eh, junto a Silvia Rivas, que es una artista visual eh, muy interesante, que tenía el año pasado una muestra en una galería que se llama Rolf, con, que tiene un enfoque fuerte en lo que son las artes multi, multi, contemporáneas, pero multimedia, o sea, con presencia de, de video, principalmente, videoarte. Como. Eh, entonces lo que pasó en esa muestra era que eran una serie de eh, la muestra llamada Fuerza Diagonal, tenía por ejemplo esta pantalla colocada en diagonal, y lo que ocurría en esa muestra eh, era que los videos no tenían audio. Eh, entonces, era realmente entrar a la muestra un día habitual hacía acordar mucho, a mí por lo menos me hacía acordar mucho a las épocas del cine mudo, en donde el ritmo y el sonido uno lo podía imaginar, o, o estaba sugerido a través de los movimientos, pero no había sonido explícito. Eh, entonces, la idea de Silvia fue convocarme para que yo, eh, de alguna manera, por una única vez, el día del cierre de la muestra, le diera sonido a esas obras. Eh, entonces, lo que hice fue eh, resolverlo de la siguiente manera, como yo eh, necesitaba, eh, de alguna manera, interpretar el sonido, pero a la vez necesitaba procesarlo, eh, por ejemplo, me refiero a que el sonido tenía una expresividad inmediata, pero yo necesitaba darle como una segunda capa de expresividad con los, con los procesos. Entonces lo que ocurría era que necesitaba, o en realidad la obra implicaba, el, el, la participación de otras personas también, de otros humanos, o sea, me interesaba en este caso no trabajar con simplemente con un algoritmo que me pudiera arrojar una máquina o o algo que pudiera programar, sino que me interesaba que haya como una inter interacción humana con eso que estaba ocurriendo en los vídeos, que a su vez también eh, tenían como centro el cuerpo humano y la interacción entre diferentes cuerpos humanos sin, eh, sin eh, interpretación sonora. Entonces, lo que hice fue convocar a dos performers, eh, Victoria Papani y Catriel Nievas, que están de alguna manera en un, en un lugar híbrido de... de de la expresión artística, digamos, uno de ellos es músico experimental y vi que está más como relacionada con el mundo de las artes visuales, pero desde un lugar que tiene mucho que ver con el fenómeno sonoro también. Entonces lo que hice fue pedirles a ellos que interpretaran en tiempo real estos, eh, estos videos y yo lo que hice fue eh, encargarme de procesar esos, eh, esos estímulos que ellos estaban generando en vivo, también en tiempo real, o sea que había como una, una doble lógica de funcionamiento. Por un lado estaban esos cuerpos reales moviéndose, frotando los micrófonos por diferentes partes de la obra, principalmente la pantalla, y yo estaba a su vez generando como una segunda capa de, de sonido, digamos, como reinterpretado en tiempo real. Eh, me gustaría también dejarles acá para que escuchen, que tengan ganas, eh, una pequeña documentación de esa performance, eh, que también es muy cortita, dura un minuto, así que la voy a dejar acá y les voy a dar un minutito para que los que quieran verlo lo vean. Ah, ahí está, perdón, no estuve viendo el chat, tomo un minuto para contestarle a Alicia. Eh, cómo poder igual sobre estos micrófonos para conocerlos. Ok, sí, hay bastante información en internet, y la idea es que en este caso, como el taller va a ser un poco más largo que, que la edición anterior, que tuvo cuatro encuentros nada más, esta vez lo vamos a extender a seis, va a haber un momento durante los encuentros en los que vamos a, a poder experimentar con, con un piezo eléctrico, si bien no vamos a poder eh, verlo en vivo, porque todavía por cuestiones que todos conocemos, el taller se está dando de manera no presencial, como, como está dando este, este encuentro en este momento, pero sí eh, a distancia vamos a poder ver cómo funciona y yo hacerles algunas pruebas de, de cómo funciona un micrófono que yo mismo construí. La verdad, Alicia, es que es muy fácil construirlo, hay muchos tutoriales y justamente antes de, de, de entrar a... a a dar esta pequeña conferencia, hablé con un amigo que en un momento estuvo haciendo durante la pandemia un taller no presencial de piezoeléctricos, de construcción de piezoeléctricos. Eh, así que, bueno, hay como posibilidades de, de, de experimentar. Ahí les dejo entonces el video, dura más o menos un minuto en el que. Buenísimo, Alicia, genial, te esperamos. Ahí en ese video que les acabo de mostrar, lo que pueden ver es un poco en acción esa performance que les acabo de describir. Eh, le dan play y pueden, en un minuto más o menos, les sigo contando un poco más. Ok, creo que ahí pudieron darse más o menos una idea de qué la va. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que vio, si lo pudieron ver? ¿Esos bailarines, esos sí. bailarines estaban en, en el momento por eso o, o no estaban? Sí. ¿sí? Sí, sí, sí, estaban ahí, estábamos todos en presencia en el mismo lugar, eh. fue prepandemia, digamos, sí. Ah. Sí, sí era, era una actividad ahí en presencia, en, esta, en la galería, digamos, en el espacio de la muestra. Solo por única vez la, las obras tenían el sonido recreado en ese momento, digamos. Ellos están cada uno con un micrófono piezoeléctrico, tocando diferentes partes de la obra y yo estoy procesándolo ahí en tiempo real. Eso una opción una que duró más o menos 12 minutos, pero eso es un fragmento de un minuto. Okay. ¿Y los micrófonos eh, que los tienen pegados al cuerpo no? Los tienen, sí, tienen uno en la, uno en, un ex, en, una, en una mano, digamos, y otro en un pie, entonces van como haciendo, y cada uno tiene un proceso distinto, digamos, o sea, van llegando por canales separados a mi consola y yo iba como procesándolos y haciéndoles diferentes procesos en tiempo real, digamos. Eso, ese, ese fue como el setting, digamos. Claro. Lo que se ve en, en la proyección del fondo es un video. Claro, por, por si generó la confusión de que era, además de Catrielli y de Vic. Claro, exacto. Más piezas en, en, en el momento y, y no, era un proyector que estaba proyectando una tela translúcia y que luego pegaba en, con una forma de diagonal extraña sobre una pared. Y la acción era eso, como ir descubriendo, tocar, o sea, escuchar la ola que no tenía sonido para generar sonido. Siendo sintético, perdonadlo. Gracias, Cris, por la ayuda. Eh, no sé, si Leo, si querés saber algo más o si es suficiente. No, no, está bien, pero, o sea, es una intervención sobre el video. Exactamente, sí, sí, sí. Es como, es como esa intervención sonora está, toma de alguna manera como estímulo, eh, lo, el, el, las acciones del video, sí. Hay como una claro. interpretación de eso en tiempo real, digamos, y tal cual. Eso no, es no, lo que no, está ocurriendo. Los bailarines estaban ahí, por eso. No, no, no, no, no, no, no. Los bailarines son parte del video que es una coreografía híbrida. Es como hay, hay muchos movimientos que están dados por los movimientos de los bailarines, pero hay mucho de montaje interno que ocurre en el video, digamos. Claro. Ok. Ahora vamos a pasar a otra instancia en la que, digamos, a partir de, este, de esta primera experiencia que se llamó Cuerpos de Situación, eh, parte de, de, del set de, de sonido que hacían sonar los bailarines, perdón, los performers, no los bailarines del video, sino los performers, es decir, Victoria y Catriel, los que vieron en acción, digamos, accionando en el video, trabajaban con esta cerámica, que es una cerámica que, que fue realizada por la misma artista, y yo había... Eh, por una cuestión de cómo resonaban, había conseguido unos caracoles, o sea, en realidad, la coraza de algunos caracoles, eh, que tenían como una resonancia muy particular, um, y que también estaba siendo captada por el piezo eléctrico. Entonces, sonaban de una manera bastante distinta a la que sonarían si los tomáramos con un micrófono habitual, digamos. Eh, en función de eso, lo que pasó fue que eh, a Silvia le invitaron a hacer... Eh, una proyección, eh, en realidad, una adaptación de esta obra en eh, un domo, es decir, un, algo parecido al planetario de, de Buenos Aires, digamos, para los que lo conocen, eh, que era una proyección, obviamente, de 360 grados, pero que incluía eh, la, la posibilidad de trabajar en Ambisonics, que no sé si alguno en la sala conoce más o menos de qué se trata la propuesta de Ambisonics, Ok, bueno, eh, básicamente nosotros sabemos que en general casi todo lo que oímos está codificado en, en estéreo. Escuchamos por un canal derecho, el canal derecho y por el canal izquierdo, digamos. LR son como los dos canales que generan casi toda la música que oímos eh, por streaming o por físicamente, o sea, incluso cuando estamos en la calle, o sea, como. Tenemos dos oídos. Sin embargo, lo que ocurre con el audio 5.1 o 7.1, que también se llaman Bisonics, eh, es que hay muchos puntos de, de salida, digamos. Eh, son 8 en general, entre, a veces 7, 8, a veces 5, depende el, el código en el que trabajemos. Y lo que ocurre es que ese tipo de, de producción sonora siempre se te parece mucho más a cómo nosotros oiríamos, o oímos el fenómeno cotidiano de escucha, o sea, es decir, oímos de una manera más global que lo que tiene que ver con un auricular de cada una de las orejas. Entonces, lo que yo hice para este trabajo fue diseñar una banda de sonido que estaba basada en, en estos videos que vimos en esa muestra, eh, pero a su vez lo que ocurría era que yo con esa materia prima eh, y con otros sonidos que, que fui generando, armé una composición eh, 5.1 en ese espacio, es decir, que eh, el audio se iba, eh, iba saliendo por diferentes lugares de la sala. Eh, esto hacía que eh, se generara una sensación en la cual oíamos diferentes sonidos muy artificiales, generados, grabados, procesados, que a su vez estaban espacializados en el lugar de una manera que podía remitir a cómo se escuchaban algunas cosas de la naturaleza sin ser esa cosa. Eh, digo, es en general lo que pasa con esta estética ambisonics, o sea, utilizamos eh, el tipo de sonoridad que tiene el mundo de alguna manera, podemos decirlo, lo ponemos a nuestro servicio eh, pudiendo reproducir y pudiendo ordenar en el tiempo eh, sonidos que en principio no se comportarían así. Digo, yo podría grabar, no sé, mi piezo eléctrico frotando un vidrio, por ejemplo, y que ese sonido tenga una trayectoria en el espacio que se parezca a la que haría un pájaro que está cantando y que se mueve dentro de la sala. Eh, no sé si me explico. O sea, puedo generar movimientos virtuales a través de diferentes canales, que me permiten generar espacialidad en mi sonido. Eh, acá yo tengo, esto es un video que está en privado porque se mostró en ese festival y todavía no tuvo eh, una nueva proyección, porque lógicamente este tipo de experiencias no se pueden reproducir, excepto que uno tenga un sistema 8.1 que tranquilamente puede tenerlo en la casa. Digo, no es tan complejo el sistema, sino que simplemente con ocho parlantes y con... Eh, Cierta idea de cómo hacerlo, podemos generarlo, pero lo que yo les voy a proponer en el taller es poder eh, generar esa sensación a través de unos auriculares como estos, nada más. O sea, con unos auriculares como estos, que son circunmaurales, es decir, auriculares que cubran <coughs> las orejas completamente, nosotros podemos trabajar con esa idea de que el domo o el planetario es nuestra propia cabeza. Entonces, podemos realmente generar esa sensación a través de un programa que se llama Reaper, con otro plugin que se llama ATK, que <coughs> eso lo aprendemos a usar en algunas de las clases del taller, podemos generar con los sonidos que vamos a ir generando, cierta espacialización de ese sonido. <coughs> y obviamente en un principio va a ser un proyecto en nuestros auriculares, pero esa misma sesión, después yo podría reproducirla en un sistema como el que les acabo de escribir, con el fin de poder generar esa sensación en el espacio real, por supuesto. En fin, les voy a dejar acá el video, eh, es un video largo, dura unos 15 minutos, pero si lo escuchan, aunque sea uno o dos minutos, pueden eh, percibir esa sensación, les pido que lo escuchen con auriculares, y en principio podrían percibir esa sensación de que el sonido tiene una espacialidad, que tiene una intención de moverse en un espacio virtual que estaría generado por mi, propio, mi propia cráneos, por decirlo de alguna manera, para ser más físicos. Eh, les doy dos minutos para que los que quieran puedan eh, picarlo un poquito, pero obviamente les quedan los links para que después los puedan ver con tranquilidad y ya proseguimos con el resto de la presentación. Ok, no sé si alguien pudo verlo, quiere comentar algo. Ok, de todas formas ahí les queda, les queda el link por si quieren después seguir indagando un poco la pieza y en cómo está. Cómo se genera esa sensación. En vivo, cuando Chris vio esta apuesta, yo estaba trabajando una capa adicional de audio en vivo, en la cual sumé algunos de esos caracoles que les conté, procesados en tiempo real con esta terminal de efectos que se llama Causpad, que la uso mucho en mis producciones en general, tanto musicales como más sonoras. Eh, acá está el set que yo usaba sumado un micrófono con el que procesaba mi voz también. Esto no lo vamos a ver. Esto es un trabajo que hice después, pero no vamos, nos va a dar el tiempo, así que vamos a... Ok, estos son algunos de los, de los temas que vamos a tratar eh, teóricamente, digamos, y que van a tener su output en diferentes experiencias que se van a ir complejizando hasta llegar a esta situación de poder espacializar eh, el sonido y buscarle como un, un concepto y una lógica personal y colectiva a estas eh, producciones. Eh, lo que vamos a hablar es el cruce entre la cultura auditiva, los estudios sonoros y el arte sonoro, que son disciplinas que, muy híbridas, que, que lo que cruzan es el sonido como fenómeno social y cómo también puede ser leído desde el arte sonoro, o incluso desde la música, cómo los fenómenos sonoros pueden, bajo un mismo paraguas, empezar a, a retroalimentarse entre sí, digamos. Y acá hay una, una cita de Pascal Kidnar, del Odio a la Música, que dice, estuvimos sometidos a la audición desde el vientre de nuestras madres y no podemos manejarlo. No podemos cerrar... La escucha. No podemos cerrar los oídos. No podemos. Es como si no tuviéramos párpados. Okay. Después, otras preguntas que van apareciendo a lo largo del taller. ¿Se puede escuchar una escucha? ¿Puede transmitirse mi escucha, por única que sea? Eso tendría que ver con el momento en el que trabajamos eh, grabaciones de campo, que tienen que ver con eso. O sea, pensar que cuando uno graba intencionalmente un evento que no controla, digo, no es lo mismo grabarnos a nosotros mismos tocando una canción en la guitarra que ponernos a grabar un paisaje sonoro, digo. Eh, uno no está controlando tanto lo que ocurre como si lo hace en el caso de estar ejecutando un instrumento, por ejemplo. Entonces, lo que uno, a lo que le da valor cuando hace una grabación de campo es a poder transmitir esa experiencia de escucha a otro, por más que sea una cuestión eh, un poco utópica, digo, yo solamente yo puedo escuchar lo que escucho y por más que lo comente o, o trate de transmitirlo, no lo puedo transmitir porque es mi cuerpo escuchando eso. Eh, con las capacidades y las no capacidades que pueda tener ese cuerpo. Entonces, nos proponemos en el momento de hacer grabaciones de, campos, de campo, poder eh, pensar en esta cuestión un poco utópica de transmitirle la escucha propia a otro. Por otro lado, también otra de las cosas que trabajamos es la zonificación. Les voy a leer una definición para que más o menos entiendan de qué se trata. Es lo que Cristian más... Temprano decía que tenía que ver con hacer sonar bases de datos, por ejemplo. Y eh, dice, en el ámbito de la creación y la representación audiovisuales contemporáneas, el término sonificación puede definirse como la representación de la información usando el sonido sin voz, para facilitar la comprensión de los datos o los procesos de información mediante su escucha. También puede entenderse como la transformación de las relaciones entre los datos, en relaciones que se perciben en una señal acústica, a los efectos de facilitar la comunicación o la interpretación de estos. En este caso, la zonificación tiene eh, como un, un primer horizonte generar la, o sea, la audiencia de datos, por decirlo de alguna manera. Cómo yo puedo escuchar una base de datos. Eso eh, por ahí suena muy abstracto en este momento, pero es de lo más concreto que podemos eh, escuchar eh, durante... Eh, de producción, digamos, de producción propia que podemos escuchar durante el taller. Acá hay una, una reflexión de este teórico Scholger Schulze, que es un teórico muy importante hoy en día de, de esta área de conocimiento. Ahí pregunta... Eh, Genial, gracias. Alicia, vi que viste una parte. Genial. ¿Qué es un paisaje sonoro? Ok, es una buena, una buena pregunta que se va a desarrollar en algún momento del taller, pero básicamente un paisaje sonoro te puedo decir que es un paisaje que no se ve, sino que se escucha, digamos, básicamente. O sea, eh, puede ser cualquier situación un paisaje sonoro. Por ejemplo, un paisaje sonoro puede ser esta, este momento en el que yo estoy hablando a través de tu computadora y vos con auriculares o escuchando esta voz en tu computadora con el resto de los sonidos que están ocurriendo a su alrededor. Eso sería un paisaje sonoro determinado. Pero otro paisaje podría ser el mar sonando y vos en la playa escuchándolo. O otro paisaje sonoro sería ese mismo mar y vos a 10 cuadras escuchándolo, digo. Cada uno de esos es una situación sonora muy específica, muy particular, que responde a un paisaje específico, como cuando veo una montaña desde un punto de vista o desde otro. Eh, puedo tener diferentes puntos de escucha si bien hay muchas salvedades entre un paisaje sonoro y un paisaje visual, por supuesto, ¿no? Es algo que desarrollamos también durante el taller, pero ahí más o menos te lo, te lo contesté, creo, Alicia. Eh, justamente hablando de eso, eh, este teórico, Jolger Schulze, lo que dice es que para él, personalmente hablando, esta combinación de acústica de las distintas salas, es decir, en este momento no estamos hablando todos, pero seguramente más de uno de los que están en esta sala han tenido conferencias de Zoom durante la pandemia, en la cual hay, no sé, 10 personas o 20 personas o 30 personas, todas con el micrófono abierto y hablando, tratando de compartir ideas, y él lo que dice es que para él, esa quizás sea la firma sónica más fuerte de la pandemia en estos días. Un icono sónico de estar distanciado físicamente, pero aún más conectado socialmente, quiero decir, o sea, Creo que en esta época de pandemia yo fui a más charlas de las que fui, fui entre comillas, de aquellas a las que fui cuando no estábamos en, en esta situación. Entonces hay una cuestión contemporánea de cómo escuchamos y de cuál es el paisaje sonoro, podríamos decir, de la época que tiene que ver con una mezcla de acústicas remotas, o sea, acústicas en el sentido de cómo suenan diferentes espacios a lo largo del mundo, a la vez de manera virtual. Al respecto a Tali, que es un teórico anterior, a Jules se dice, ahora debemos aprender a juzgar a una sociedad más por sus sonidos, por su arte y por sus festivales, que por sus estadísticas. Al escuchar nuestro ruido, podemos entender mejor a dónde nos lleva la locura de los hombres y sus cálculos, y qué esperanza aún es posible tener. En fin. Hasta ahí eh, fue la presentación. Te esperamos en el taller. Hasta luego.